Bien, nosotros de regreso aquí en nuestra casita, el toque del mediodía, ya usted llegó a su casa, dame de ver, no, todavía falta, pero si ya usted se adelantó, eh, le vamos a desear buen provecho desde ahora. Miren, hoy, atención, le estoy recordando a los eh, jovencitos que se le ha olvidado, hoy es el día de la constitución. 1844, no fue el lunes, el lunes era feriado, hoy es el día de nuestra constitución. Y así es un día tan importante para nosotros los dominicanos, tenemos una agrupación importante también para los dominicanos que nos llena de orgullo donde quiera que pisan en playas extranjeras. Eh, han sido reconocidos a nivel nacional e internacional. Aquí estoy con los muchachos, pero viene con, con, con, con swing. Claro, chiquito Timba. bien, bien. Ah, eso, papá, bien. Papá. Los creadores del sonido, mi hermano. Bienvenido, qué bueno tenerte aquí. Mucho gracias. Un de lo mío personal. ¿eh? El primo. ¿Eh? Bien. <risa> en el toque del mediodía, ¿eh? Me gusta <risa> al lado tuyo. Su swing, también, no, porque... Tiene su swing también. Tiene su el primo. El, el primo tiene su swing. No, tú sabes cómo es. dije, chiquito, Timba, espérate. Fui al closet. A verlo aquí, tenisito, corta, ¿Tiene bien. tenisito mira, a ver, media cita corta. Mira, ve, dame close, eh, un closet aquí, mira, ve. Pues, no, no lo los chiquitos, no sé por qué, como que vamos siempre a correr, mira, ve. Sí. Eh, Mediecita corta. Aquí ninguno tiene media, mira. Sí, ninguno. no, porque espérate, es que yo, tú eh? tú sabías lo que venía. Va, van para de carátula para allá, entonces hay que ponerse a nivel. Sí, sí. de contentos de tenerlo. Qué bueno que ustedes eh, veo que a pesar. De que quizás mucha gente entiende que las agrupaciones cuando eh, sale uno, entra otro, como que se aflojan, pero ustedes al contrario, ustedes están ahora más duros que antes. <risa> Gracias a Dios siempre nos mantenemos trabajando, haciendo lo que a nuestro público le, le gusta y tratando de darle cosas frescas siempre al público. En esta ocasión estamos trabajando un sencillo que se titula Bacha Salsa volumen 1. No, eso está duro, duro. Es el sencillo que está sonando fuertemente en la radio nacional. Eh, este tema interpretado por nuestros cuatro cantantes. Hoy andamos con tres de ellos porque hay uno que sufrió un accidente de hace ya varios meses y en los próximos días, si Dios lo permite, ya estará de vuelta en la, en la orquesta. Aquí tenemos a, a mi derecha Alemar. ¿Ese es el nuevo? ¿Está ¿Eh? sí. Así es. así es. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Por qué le pusiste ese micrófono? ¿Por qué es nuevo? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Le, le, le combina, le, ahí. le combina el rosadito a él. ¿Cómo así sí. que le combina? Si sí, él sabe. Interiormente le combina. No, no. Sí, sí, sí. sí. Man, acércate, hermano, no. acércate. Queda, queda bien con el blanco. Ahora sí. Si no, y, en Llegamos. Tu, y en tu interior va contigo. No, no, no, no, no. Ya Digo, va No. Hermano, bienvenido al grupo y aquí al programa. ¿Cómo gracias, te Gracias, hermano. Bien, bien, contento. Primeramente dándole las gracias a Dios eh, eh, y, a, y a estos grandes músicos chiquitos Tim la orquesta Chiquito Timbán, a Manuel y a Chiquito Por la oportunidad que me han brindado De, de pertenecer a esta orquesta Súper agradecido ¿Cómo sale esa mezcla? Porque eso nada no más es solamente no es para pa emisora, Eso está metido en los colmadones Pero claro es, Sí, porque esa bachi, bachatica consentimiento, como como con sentimiento Ahí escucho como algo como medio a, a los Teodoro Sí, y una sí así. Ey el maestro, Yo, el productor, eh, Manuel Fría, que se encarga de eso, de hacer esa mezcla de, de, de esos temas. O sea, Cuéntame, que, Manuel. Mira, se trató de buscar la esencia de la bachata, pero dentro del género que nosotros trabajamos, que es la salsa. Creo que lo logramos muy bien. Eh, dentro de la producción hay una guitarra, un requinto tocado como si fuera bachata, ya ligado con todos los instrumentos. Y de verdad hicimos algo muy agradable. 700 mil views, casi 800.000 mil en YouTube. En tan solo tres meses. ¡Wow! Para bien. ¡Rumbo al millón! ¡Rumbo al millón! Pero bien. Sí. sí. Sin bueno, pagar, sin pagar. Porque tú sabes que... Sí, porque hay trucos. La, la palabrita... La, la, ah, clas... la palabra del momento. ¡Orgánico! Sí, orgánico. Sí. sí. sí. A mí me gustan las mujeres y a decir, no, yo soy orgánica. ¡Ay, qué chévere! <ríe> ¡Qué fina se oye! Mira, me gusta, primero, porque ustedes hacen, honran su eslogan, los creadores de sonido. para matar un montón. Ustedes cuando empezaron... Esos timbales, eh, con, con el hombre aquí, eh, eh, fue algo eh, eh, que revolucionó la salsa dominicana. Cautivó cautivó un público. Sí, porque sí. la salsa, por ejemplo, puertorriqueña, eh, con, con colombiana, España, la venezolana, colombiana, usó mucho los timbales, pero la dominicana eh, no, utiliza, no utilizaba y menos como, como parte de, principal de, de, del grupo. Entonces ustedes metieron eso y le dieron un cierto, cierto swing y ahora vienen con esta mezcla matando la liga, o sea realmente ustedes son los creadores de sonidos en cuanto a lo que es el género salsa aquí en la República Dominicana. Yo los felicito y, y muy buen, muy buena combinación y arreglo y, y, y creatividad. Y con el tema de las redes sociales, qué bueno que ustedes, eh, eh, aunque ustedes no son de la, de la generación milenio, o sea, nosotros los milenios, ¿me entiendes? somos los más jovencitos. Ah, tú eres milenio, tú eres milenio. yo soy Z casi oh sí pero qué bueno que ver la generación no por ejemplo este, este es de milenio milenio este es digital sí digital ya, yo creo que se viene de lo análogo casi sí, somos análogos análogo. pero no importa dale, dale, dale. defiéndete defiéndete ¿eh? yo tengo gente que habla por mí <risa> ya ya la muestra la muestra está aquí eh, haciendo buena música que nosotros Demostramos lo que podemos hacer No, porque ahí es que quiero eh, complementar Que ustedes, aunque no son una generación De, de este tiempo pues Ustedes tienen mucho, muchos años O sea, la gente está chiquito Timbal, tiene como ya, ya Tenemos siete años Siete años, pero ustedes vienen de hace mucho Cogiendo pela pelas sí. Sí, Yo recuerdo que, que ustedes antes de, de En la capital ustedes. Julián, <risa> y, <compañazo sí>. <risa> el hombre viene con esos timbales hace mucho Entonces, pero ahora La chiquito, que entra a una nueva etapa Usted ha podido conectar con el tema de las redes eh, con la música, con, con lo que es el Con feeling, el feeling de los de los muchachones. De los yo cantantes. recuerdo al Don aquí, cuando yo lo conocí. No, el hombre, el hombre varioso flo M Mire, ese ya que sí, mira esos pantalones de a, que, Mira que eso entiende. Mira esos pantalones de ese hombre. Ah. Diez años atrás ese hombre, tú le un pantalón así, te da un poco son. No, tú sabes que hay que ir adaptándose a los tiempos. A los tiempos. Sí. Sí. Es, es cierto que, que uno va reinventándose. Uno, la, la, la edad se va sumando, pero uno también tiene que brindar un concepto fresco porque uno se debe a todo claro. tipo de público. La experiencia con juventud... ¿Tú sabes de 16? Comienzo. Mira, por poco lo pega. <risa> sí. Si sí, sí, tengo 21, 21, no no va a mentir. No, no. Si el programa tiene 20, Ay, Ñe, Ñe. No, mira, eso eso eso es importante. Mira, nosotros hemos vivido diferentes etapas. Nosotros hemos sido músicos, hemos, somos, ahora somos dueños, pero hemos visto... Toda la etapa, vivimos en un medio donde vale como te ve el otro. Sí. Mira, nosotros estamos acostumbrados a viajar en la guagua con los músicos, por cuestión de seguridad y todo eso. Hay gente que no le gusta eso. Sí, hay gente le da parataje. Porque está esperando el, el jipetón. Sí. Y donde está chiquito. Entonces ven una jipeta y dicen: No, la jipeta porque eso es lo que se está vendiendo. Estamos a llegar allí, de Melvin. Es, es exacto, ¿no? porque Melvin tiene su swing. ¿Eh? ¿Eh? Sí, gracias lo, a Dios. Gracias a Dios. Sí. Sí. Está cómodo, Melvin. Un saludo a Melvin, que anda por ahí. El hombre que está trabajando ahora desde eh, la mano con Chiquito y también con nuestro hermano Malví, Por ahí anda también Dominguez. ¿Dónde está Domínguez? Domínguez duro, Domínguez. Es un team, es un personal. Team. Muy eh, duro, Dominguez. Y está también chibago. por ahí eh, familia. Familia, es duro. Un equipito duro. Es eh, un team sabroso. Sí, sí, Ustedes sí. Ustedes también, eh, en cuanto a lo que es el concepto, porque ustedes ya son artistas, eh, personas que tienen la experiencia, ya saben lo que andan buscando. Además, ya ustedes están a nivel Internacional, han tenido premios, estuvieron de gira, me dicen, estuvieron de gira recientemente fuera del país. Eh, su música se está consumiendo fuera del patio, o sea... Gracias a Dios, siempre el proyecto se mantiene trabajando también a nivel internacional, como tú dices, eh, ya en febrero, marzo estuvimos en los Estados Unidos y si Dios lo permite, estaremos de nuevo en el mes de febrero, de nuevo. Y eh, hay una actividad muy importante que se ha sumado también para mayo, estaremos en Veracruz junto a Rubén Blay. Ey, eso es duro. Eso es lo importante. Está al lado de Rubén Blay, óyeme, ya, pero a nivel de, de, de, de no solamente de salsa, ¿no? El de Rubén Ble es eh, un icono de, de lo que es el lápiz y el papel, y no solamente Género Salsa, sino otros géneros respetan su música y ha escrito para otros géneros no, también. Oye, es, bueno, es bueno que tú hables de lo que está pasando en Veracruz con la Chiquito de Timán, o sea, son tres años consecutivos haciendo gira en mayo para Veracruz en eh, mayo estuvimos allá tocando en Naranjo, Alvarado fuimos a muchísimos sitios y tocamos en el World Trade Center de Veracruz que ahí solamente ha tocado Mar Anthony, el eh, mismo Rubén Blay, el mismo Ruben Blay. Ya. o sea, gracias a Dios se ha ido trabajando para hacer un grupo de República Dominicana Salcero hemos calado mucho en siete años para el mundo, recientemente estuve en Washington en la Serie Mundial, y ahí estuve con el grupo Nietzsche y, y, y traigo a colación esto, porque por ejemplo el grupo Nietzsche Dime tú. Entonces se ha ido reinventando nuevo integrante, así siempre entrando sí. sangre nueva, porque algunos que se van quedando medio raza eh, Actualmente resalado. tienen tres cantantes nuevos. Oye, eh, y eso suena la misma esencia ¿eh? Eh, del es de, de, de, de, de grupo dich Miren, eh, contacto, aunque está saliendo en pantalla, pero también redes sociales. Dame las redes sociales. Sí, claro Rick, que sí. Eh, eh, por Instagram estamos como chiquitos. Por WhatsApp también. Eh. No <risa> estamos como chiquitos Team RD. Facebook, estamos como chiquito Team Bang. Y en YouTube pueden seguir todo nuestro trabajo como chiquito Team Bang. Ahí pueden estar pendientes de todo lo que estamos haciendo y apoyar lo más reciente de la chiquita Team Bang, que es Bacha Salsa. Ya. Nos pueden contactar también en el número 809-984-6868 con el señor Melvin de León. Bueno. De león no es porque es un león, no, eh. Digo, es un león, perdón. León, el, él es un león, eh. es un león. Bueno, nosotros, sí, pero, miren. Pero un león sin melena, porque es de león calvo. Es eh, eh, eh, duro. <risa> miren, eh, hoy tenemos el reality show de la chica del mediodía, más adelante estaremos ya en minutos. Pero antes vamos a despedir con Salsa, luego de este cortecito, porque Salsa, ella lo que quiere Salsa, vamos a hablar Salsa con la chiquito timban los creadores del sonido, en breve.